En medio de una rueda de prensa realizada en la mañana de este jueves por miembros del movimiento de integración social MIS en esta ciudad, calificaron de sombrío el futuro cercano del país en torno al escenario político actual con miras a las elecciones del 2020. Consideramos que la mayoría de la población dominicana sigue entrampada bajo la influencia de dos fuerzas políticas,